Hablar después de pesos pesados como Teresa y Pablo, la verdad es que es una putada, me vaya a permitir la expresión, pero haré lo que pueda. Bueno, eh, como tres minutos no dan para nada, voy a ir directamente al grano. Yo quería destacar dos puntos principales de, del documento que hemos elaborado, porque los otros supongo que saldrán en el debate y habrá momentos eh, para discutirlo. Uno de ellos, el, el, nuestra propuesta de que Andalucía debe de, de, de ser el, el centro como identidad cultural y de clase. Es decir.. Eh, eso engarza mucho con, con lo que entendemos, el tipo de colaboración o el tipo de, de asociación que tenemos de tener con los movimientos eh, sociales y culturales, que es una cosa que normalmente no se menciona mucho. Tal y como nosotros lo entendemos, eh, es importante construir un sujeto donde ese tipo de organizaciones sean copartícipes en, en el sujeto que intentamos construir. ...que incluya en la organización perfiles cuyo objetivo no sea espe específicamente la institución... ...de forma que cuando haya compañeros que alcancen eh, estas instituciones... ...esperemos que haya muchos en un futuro... Eh, ...la estructura, organi estructura organizativas no quedarán huérfanas. Eh, importantísimo desde nuestro punto de vista... Eh, el, ...el incluir en, en, nuestro, en, nuestro, en el proyecto en el que nosotros pensamos... Eh, Asociaciones culturales que, eh, que, digamos, hagan lo que la Junta de Andalucía debería de haber hecho durante estos 40 años, que es, eh, haciendo uso de sus eh, competencias educativas, eh, enseñar realmente a los andaluces de dónde venimos. Es decir, no estoy hablando de los que estamos aquí que podemos ser personas implicadas políticamente, estoy hablando de la gente de la calle. Cuando Andalucía ha conseguido algo ha sido cuando la gente de la calle ha tomado conciencia de su propia identidad, conciencia de su propia fuerza, conciencia de quiénes somos, y ha dejado de estar acomplejado. Eso, desgraciadamente, en los últimos años, bueno, desde que tenemos eh, un gobierno socialista en, el, en la Junta de Andalucía, se ha ido perdiendo. El segundo punto que quería destacar es lo que nosotros hemos denominado Andalucía como la que más porque entendemos que el Estado autonómico se ha convertido de facto en una lucha de chantaje con el poder central y con otras autonomías por el carácter disimétrico con el que se ha desarrollado. La única manera que entendemos de romper esta dinámica y no seguir alimentando el modelo y el sentimiento de que comunidades como Cataluña y el País Vasco obtienen beneficios propios a merced de una relación bilateral y antisolidaria con el resto de los territorios es la apuesta, como ya se ha comentado varias veces aquí, por un Estado federal o confederal. El modelo actual se ha construido por una cesión magnánima de, potencia, de competencias perdón, del Estado central a la, a, la, a la autonomía, en lugar de una construcción inversa, donde la autonomía se dieran aquellas competencias que acordaran uh, de forma um, unánime o, o cualitativamente mayoritaria al Estado central. Un ejemplo de esto es el modelo de financiación autonómica, que tantos problemas está, bueno, ha generado y seguirá generando mientras sea un modelo basado en, el, eh, en qué parámetros medimos desde el Estado central, cuáles son los parámetros con los que medimos, cómo debemos de repartir a la autonomía su, eh, la financiación correspondiente. Si la construcción del Estado de, debe invertir sus parámetros, ni qué decide la construcción interna. La tentación centralista, la verdad es que eh, entendida además, porque así se habla mucho de unidad, pero realmente… Eh, creo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las que hemos, de las que hemos eh, redactado este documento, creemos que se confunde muchas veces unidad con uniformidad, es decir, eh, es cómodo y es fácil caer en la tentación eh, de centralizar esfuerzos, eh, mm, de centralizar ideas, de centralizar ocurre eh, ha ocurrido y, y ocurre de Madrid con la autonomía, de Sevilla con el resto de las provincias, incluso de las capitales, con las zonas rurales. Nosotros apostamos por un movimiento, por un modelo, evidentemente, mucho más complejo, organizativamente, pero mucho más plural. Lo que significa que es indispensable, desde nuestro punto de vista, que eh, potenciemos nuestra conciencia y orgullo de pueblo. Se nos ha hurtado sistemáticamente, a través de los siglos, las claves para conocer nuestra propia nuestra idiosincrasia. Propia Como comentaba antes, creo, creemos que la Junta de Andalucía ha hecho dejación absoluta de, de sus competencias en materia educativa en este sentido, y por eso entendemos que la única forma un poco de paliar este problema es que desde nuestro movimiento eh, eh, propugnemos o, o potenciemos aquellas eh, asociaciones, no solamente la, eh, el, la colaboración íntima e interna con, la, con los movimientos sociales, sino con aquellos movimientos culturales que difundan, que enseñen al pueblo andaluz qué es el pueblo andaluz, de dónde viene el pueblo andaluz y por qué somos lo que somos. De manera que nuestra conciencia complejada que nos ha venido lastrando durante tanto tiempo desaparezca definitivamente. Nada más.